Ahora como andamos perdidos aquí en la Hacienda Serena, sí. queremos mostrarles unos caballos muy bonitos porque estamos en el Campeonato Internacional Charro de Hacienda Sí, Serena, exacto. Pues... Y qué mejor que con una explicación les vamos a presentar a un amigo, realmente es el hijo del dueño de aquí de la Hacienda exacto. Serena y él también es charro profesional, es un charro que ya participa y que está participando ahí. Y pues ahorita se los vamos a presentar Exacto. Y los van a conocer. Así que vamos a verlo Mario. Bueno, ahorita de que tiene demasiados caballos y muchísimos queremos, caballos. Y queremos presentárselos. ¿Cómo te llaman? Chubut Alfonso Bernal. ¿Y ¿Cómo te dicen? Poncho o Ponchito. Ajá, Ponchito. Poncho o Ponchito, que me guste. Vamos a decir Ponchito aquí en el canal. ¿A qué edad te gustó la charrería? ¿Qué o cómo está el rollo? A mí me gustó la charrería a partir de los. 11, 12 años y fue por un tío que me empezó a llevar a montar. Y desde ahí empecé a agarrar gusto por la charrería porque toda la familia, por parte de mi mamá, son charros. Y también por la parte de mi papá, también al igual son charros. Y pues me gustó la idea de ser charro. Sí, porque han de saber que él es un charro ya profesional. Sí. Ajá, y, y, y jalan el caballo. Si sí, es de los que ya compiten, es muy bueno, eh. Aunque así sí, no es, es bien muy bien. bueno para tumbar el caballo. ¿Cómo se le llama a esa competencia que haces tú? Las manganas a pie. La verdad, si sí es muy bueno, si sí lo hemos visto pues varios años, constantemente, y ha mejorado, constante, constante. Sí, es muy bueno, la verdad. Primera pregunta: ¿cuánto es lo que sale un vestuario y charro? Desde para empezar, desde esto. Depende de la calidad de las chaparreras puede variar de 7 mil a dos mil pesos oh. la chaparrera? Oh. Wow. <risa> el pantalón Tengo una pregunta, Ponchita. Los pantalones de, de los charros, pero de los que compiten, ¿tienen este bolsas? Sí tienen bolsas. aquí tengo una mía. Ah, sí, ok. tenías 3 sí, tenía esa duda. Unos 900 pesos. No, pesos. Unos, unos ahí vamos sumando. Ajá. El cinto piteado. No, eso sí. ¿Sí? Sí, sí cuesta no. ¿Sí, es que también es como todo ahí. Sí, varía la ¿no? calidad es todo. Ajá. Conoce pero un, un aproximado, unos. 4,000, mil pesos. Wow. Entonces ser charro es, es algo elevado. Sí, la verdad sí. Para, para <risa> sí, este nivel de profesionalismo, sí, Mario. Vamos a preguntar por el sombrero. El ¿no? sombrero es lo, pues es algo caro también, unos 2,000 mil, mil pesos. Wow. Para, o sea, un sombrero normal y bien, bien hecho. Aquí oh. en este monto hay sombras de $40,000, $50,000 pesos. No, guay, es algo extravagante. Algo extravagante, algo sí, cariño. Punchito, te queríamos preguntar, ¿cuántos caballos tienes? Aquí en la hacienda hay haciéndole? alrededor de 25, 27 Ve caballos. ¡Guau! ¡Venga, venga, venga! venga <risa> <juego. ¿Sabe> <risa> Ah. El charro de los tres potrillos Ajá, don Vicente Fernández y, y pues vienen a participar aquí A este torneo internacional Haciendo Serena sí. y Arena Vallarta y mal, gusten? Les vamos a mostrar los caballo. faltó preguntarte lo importante para las chicas <risas> dos años pero parece como de 5, 27 Ajá. años o sea, luego Mario ve pues el tamaño se pues el tamaño exacto si sí, pues nosotros somos altos imagínense ¿Cómo ¿cuánto mides <ríe> en serio? 1,95 1,95 95? 95? 95? wow mira, claro. acá hay unos sí. caballos o... ahorita hay muchos caballos que no son de nosotros porque vienen aquí sí, a quedarse claro. Ajá. este es un caballo campeón de, de, de, de millonario ¿Qué raza es no sabes? Con... es cuarto de, sí. de milla es cuarto de milla ese pavo la verdad es un caballo pues todos los que van a ver aquí realmente son muy costosos de desde acá se llama la Moni, es una llave muy famosa en la Moni, La Moni, sí. Oh, oh. Eh. También ha acumulado muchísimo dinero en ganarse en los caladeros, que es cuando los caballos paran y dejan las rayas. Ah, ok, al sí, inicio de la, la competencia. Idea. Sí, ahí se los vamos a mostrar. Este es una llave muy famosa también, se llama La Wanda. La Wanda. ¡Wow! la Wanda! Está comiendo ahorita. <ríe> Oye, ponchito. Un caballo básico, ¿cuánto es lo que andas saliendo Para competencia es como de 50.000 a 80.000 ya. ¿Ya puede competir Ajá, si ya o, puede o lo entrenan? Depende cómo tú lo agarres Hay personas que prefieren agarrar los nuevos porque lo hace a su gusto y hay personas que le gusta comprarlo ya hecho. Se varía el precio, ¿no? Mucho. Sí, varía ¿Y mucho. Y uno precio? caro, sí. extra, muy caro de competencia. Un millón de pesos. Un millón de wow. pesos. 400 mil pesos, 500 mil pesos. Ya, muy bien. Tiene que ser muy bueno el caballo. Sí, es claro, ese, ¿no? sí. Por ejemplo, este, este caballo se llama el Zorro. Es un caballo emblemático de la de, de Guadalupe. Amigo. Es un caballo muy bueno hecho de cala. De ahí vienen nuestros caballos que estamos maquilando de ese mismo rancho. Amigo. Es un caballo también. Famosísimo aquí en la Ajá. se llama el Diablito. El Diablito. Oh, el ya me imagino por qué. Sí, es un caballo muy bueno, mira este. aquí caballo? se llama Lolo. Es Lolo. <ríe> Lolo. Sí. ¿Cómo estás, Lolo? Ah, no. Sí. ¿Me equivoqué me, me, no, decir, papá? Thor. Tor. ah, órale. Haciendo Guadalupe de Monterrey. Y de todos esos caballos, ¿cuál es tu favorito? Los primeritos que mostramos, entre la Wanda y el primero que mostramos en la lazancita, color rojo, para que salgas esos dos son los. Yo recuerdo que había un caballo que se llamaba Cremelo. Allá está el fondo. Pero... Ah, ahorita, ah, okay, a... ahorita lo mira, veo. Mira, este, ah, está muy bonito tiene? los ojos. es de los tres potrillos de Don Ah, es de los tres potrillos de Don Vicente. Se llama wow. wow. el diamante. El diamante, el color el que tiene. Po, es demasiado bonito. Y, pues, mucho cuidado, ¿no? ¿no? Cuidado. ¿Tú sabes a qué, a qué edad te empiezan a competir? Más o menos los caballos. Los, los caballos preparan partido, los preparan a partir de los dos años. Dos años. Ya, a partir de dos años. Son 10 meses, 11 meses, y hay que empezar a comprar los niños. ¿Cómo sí, se llama? Niño, bombón. bombón. ah, tiene tres años. Ah, es niño. Ah, ya de ah, viges si sí es niño, ¿poder? Sí, Mario Mira los ojos que tiene, una chulada. Son ligeramente delgados, pero bien modificados porque son mucha competencia. Eh, ¿verdad? Sí, están trabajados. Están trabajado, está Un deportista de alto rendimiento. Está está exacto. Este cremelo. Ah, el cremelo, desde que estábamos aquí trabajando, es un caballo muy muy obediente. ese este es de ustedes, ¿eh? sí es un caballo muy noble, se presta lo que tú quieras los niños qué tipo de gente que no sepa montar, Exacto. es un capiro. Capiro, capiro. Ay, acaba de ser este capiro. de los dos caballos que llegó aquí a la hacienda, ah, oh, wow. ya tiene como unos 8 o 9 años que está aquí con nosotros. Es un caballo muy querido por mi papá Realmente el rey de los es Alfonso que también Lloro, se llama y Alfonso papá. Ajá, exacto. No les habíamos comentado ese dato, pero también el papá de Alfonso se llama Alfonso. Y pues bueno, Alfonso, muchas gracias por tu tiempo y pues, muchas gracias y aquí vamos a andar. Ah, muchas gracias por tu tiempo. gustó este vídeo si sí, también recuerden dejar sus like dejen todos sus likes que es muy importante suscríbanse activen la campanita y vayan a seguirnos en las cuentas de instagram que van a por aquí por aquí por aquí y también recuerden seguirnos en facebook que ahí subiremos videos igual que aquí en youtube y vayan a darle seguir y like y pues bueno mario vámonos y hasta bye. el siguiente vídeo